Buenos días amigos de la hora de Burlingame, estamos acá en la querida Universidad Nacional de Burlingame con el ministro de Educación, el señor Percy. Eh, estás en tu casa, ¿no es cierto? Vimos porque hay un operativo donde se están este, distribuyendo las computadoras dentro de, del programa comunitario eh, de Igualdad es así, eh, cómo son tus sensaciones, porque esto durante el macrismo se había cortado, vos fuiste una de las personas que más insistió en aquel momento, estabas en el CIN, con las universidades y también reclamando sí. por presupuesto, por todo lo que se desconectaba. y ahora estás en este cargo tan, tan importante, cómo te sentís vos con todo esto? Bueno, muy contento, están aquí distribuyéndose las computadoras para los chicos de las escuelas públicas de Hurlingham, eh, que estén en la universidad, que estén recibiendo las computadoras, y del programa Conectar Igualdad, que hayamos claro. repuesto el programa Conectar Igualdad, para nosotros es una alegría enorme, así que eh, un, una felicidad muy grande. Una felicidad muy grande. ¿Cuántas escuelas más o menos? Es que están recibiendo escuelas... nueve escuelas de Hurlingham. ¿Que son secundarias o Son secundarias públicas, eh, secundaria? y técnicas. Bueno. Y la verdad que es un programa universal que, que existe desde hace 12 años, cuatro años del gobierno de Macri se discontinuó y nosotros con un esfuerzo grande estamos reponiéndolo y, y volviendo a poner las computadoras a disposición de los chicos. Aparte del hecho de, de, la, de la reposición y la reconfiguración, supongo que habrán tenido que regalar qué tipo de computadoras se entregaba ahora. Claro, es un nuevo pliego con computadoras nuevas y las que estamos comprando, que ya adjudicamos un millón uh -huh. más de computadoras, ah, en otro pliego uh -huh. con avance porque, bueno, la tecnología va avanzando y, y las que estamos comprando, que se supone que nos empiezan a entregar en, en un mes y medio, las están recibiendo los chicos de primero y tercero. Ahora las de segundo, los de primero y tercero, y toda la escuela completa de la secundaria rural, bueno en Urlingan no tenemos, pero en muchos lugares del país existe. Te vimos el otro día en Santa Cruz, puede ser, sí. eh, ahí inaugurando un anfiteatro, y hablaste también de la universidad en esa provincia, sí. si pudieras empezar un poquitito. A ver, más si inauguramos, bueno, el municipio inauguró un, un centro cultural, nosotros inauguramos una, un centro universitario en el Calafate y firmamos también un convenio para extender la jornada en primaria. El centro universitario ah. tiene carreras vinculadas a, a la UTN, a la Universidad de la Patagonia Austral Australia, a la UBA. Y para nosotros es muy importante que la universidad, que haya universidad en todas las provincias, pero que la universidad llegue a ocupar eh, todo el territorio nacional. Con respecto a, la, a las jornadas extendidas, ¿cómo, ¿cómo es que se va a hacer? No es un tema fácil generar que, todas las, que todos los colegios secundarios tengan horario extendido, ¿no es cierto? Pero bueno, es la primaria es un, y no es, es un tema primaria. fácil, pero, no pero el tema es poner a los chicos en el centro de la discusión de la claro, política educativa. ¿no? Los claro, chicos necesitan más horas de clase y nosotros tenemos que avanzar en extender la jornada, en que haya más horas de clase, eso, con inversión, la verdad que es con inversión, claro, este, claro. y eso es lo que estamos haciendo. No te quitamos más tiempo porque Dale, muchas gracias de, de todo tu laburo y te agradecemos este tiempo que con nosotros. Al ¿eh? contrario, al contrario. Hasta luego. Gracias. ¿eh? Chao. Ya la abriste. Eh. La abriste eh. Un aplauso para todos los chicos que vienen a, a recibir su computadora. A los profesores, profesoras, directores. De acá estamos hablando. Estamos hablando de acá. Darle la bienvenida a la universidad, a, a nuestra casa. Y queremos decirle dos cosas, la computadora es un derecho que tienen los chicos de la escuela pública, la computadora es de los chicos, es para estudiar, ¿no? Es para estudiar, pero es de los chicos, o sea que también es para jugar, para producir, para diseñar y para conectarse. Y, y nosotros queremos que la usen muchísimo. Y si ustedes, el que recibió la computadora o el que la va a recibir, fíjense que la, la computadora, la caja que reciben... Es de cada uno, tiene el nombre de cada chico, de cada chica. Es personalizada. Y como me dijo recién un, un chico, eh, ahora soy famoso. Y la verdad que sí, queremos que sean todos famosos. La computadora viene personalizada para cada uno, es un derecho de cada uno. Y tiene la responsabilidad de estudiar, de mejorar, de esforzarse. Y, pero también es para jugar, para producir. Le pedimos una sola cosa. No participen del odio, del bullying, del verdugueo a nadie. Cuidemos a todos los chicos que nadie, a nadie lo, lo cargue, lo agregan en las redes. Estudien muchísimo, ¿eh? Gracias por venir a la universidad. Un abrazo grande a todos.